Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Espero que se me oiga correctamente, ya que estamos con este micrófono nuevo, estamos prácticamente de pruebas y que no nos dé ningún tipo de problemas. ¿eh? Que nos dé, si veis que da algún ruido o ocurre alguna cosa extraña, me lo decís. Tengo aquí el chat delante y os leo eh, perfectamente. Así que sed bienvenidos todos. Gracias, José Aybar. un saludo para ti, bienvenido y bienvenidos a todos. Vamos directamente a la noticia porque yo creo que es algo bastante impo importante. ¿no? Primero damos la noticia y luego hablamos un poco de esto que tanto os preocupa, de la ONU, ¿eh? de este pacto que va a firmar México y pensáis que, que es fácil no firmarlo. Pues bueno, este acuerdo se prevé que sea firmado en Marrakech en diciembre, defiende una mayor cooperación entre estados y apuestas por políticas de integración. Un acuerdo no vinculante sobre migración y gestado en el marco de Naciones Unidas se ha convertido en caballo de batalla de las fuerzas nacionalistas en su lucha contra el multilateralismo. La polémica en torno al pacto sobre migración de la ONU, que está previsto que se adopte formalmente en diciembre y del que Estados Unidos se desmarcó ya hace un año. Estados Unidos no ha querido saber nada de todo esto, pero en Europa se está continuando y se va a propagar, aquí en España también va a llegar. O sea que esto eh, no es algo que ahora mismo le atañe a México por lo que está ocurriendo, sino que a nosotros también nos va a afectar. En la Unión Europea, pues ha encontrado un rechazo frontal de un montón de países dispuestos a dinamitar los esfuerzos globales por ordenar la migración y cons consensuar derechos mínimos para los migrantes. Y sobre todo, ha dado pie a una reacción sobreactuada frente a un texto en la realidad, que es una mera declaración de principios. Eso dicen. Pero ahora veremos. Bueno, aquí eh, vamos a ver. Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Israel y Australia se han desmarcado, mientras que la República Checa, Bulgaria, Eslovaquia han anunciado que piensan hacerlo. En Alemania la polémica en torno al pacto se ha situado en el centro del debate por la persecución de Angela Merkel, poniendo de manifiesto la capacidad de las fuerzas populistas para marcar la agenda, eh, a ver, esto se me ha bloqueado, se me ha ido, no se me ha ido, vale, vamos bien, vamos bien, se me ha bien, ¿no? Bueno, pues tal y como, como indica este artículo y aparte, pacto migratorio de la ONU que firmó México en 2017, vamos a ver, esto vamos a explicarlo. Nos vamos a la ONU. ¿Qué nos dice la ONU? El 4 de diciembre de 2017, yo inicio en Puerto Vallarta, México, la reunión preparatoria de la conferencia intergubernamental en la cual se adoptará un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular en mil. 18. en México esto fue ya el año pasado en la reunión de tres días los estados miembros de la ONU la sociedad civil y otras partes interesadas definieron conjuntamente una visión para el pacto eh, tendrán por resultados revisiones de pactos y, y las recomendaciones recopiladas durante la fase de todas estas consultas que se realizó entre abril y noviembre del año 2017. Ojo con esto. ¿eh? El encuentro es copresidido co por México y Suiza. Es decir, México ha presidido esta, esta historia. Y es impulsor, es el que impulsa esto. Quiero recordaros que México fue Estado... fundador de la ONU el 7 de noviembre del año 1945 vamos a seguir durante la inauguración el representante especial del secretario general de la ONU para migración internacional internacional perdón Luis Arbur recordó en su mensaje que en la reunión en Puerto Vallarta, México eh, luego a Hubieron cinco, habrán, o hubieron, mejor dicho, hubieron, perdón, cinco sesiones de discusión a nivel nacional y regional con los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil mexicana. El Pacto Global de la Migración, destacó, es una oportunidad para reorientar la narrativa. ...a menudo tóxica contra las personas migrantes... hacia una narrativa más precisa... ...que reconozca el apoyo extraordinario positivo... ...y está preparado para dirigirse... ...a los cambios de una manera seria y realista. Pero al loro con esto, cuidado con esto. Dice, las necesidades de las decisiones políticas... ...deben ser tomadas con base en hechos... ...no en percepciones... ...bueno, aquí hay una, una gran declaración de... ...hay que ayudar al mundo... Bueno. El señor Luis Videgaray lamentó la salida de Estados Unidos de la negociación del pacto global que anunció el presidente de Estados Unidos en esa semana. Y dijo este señor Luis Videgaray, lo conocéis, es mexicano, dijo ningún país por más grande y poderoso que sea, puede enfrentar el fenómeno migratorio por sí mismo. Declaraciones suyas. Y destacó que se pierde una oportunidad de trabajar juntos en favor de un fenómeno que nos atañe a todos. Pues ahora se atañe de verdad. ¿eh? El Pacto Mundial para la Migración debe ser ampliamente respaldado y centrado en los derechos humanos. Además, dice el señor Luis Videgaray, dice, nuestra habilidad para un mejor manejo de la movilidad humana descansa en que el pacto global sea tan sólido como sea posible, ampliamente respaldado y centrado en los derechos humanos con las necesidades de los más vulnerables firmemente en su corazón. Y, bueno, y se dio un abrazo con el representante especial de la migración mundial, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Aquí abajo... En, el, en la caja de descripción, tenéis un enlace donde se va a la Declaración de Nueva York para refugiados y migrantes. Ahí lo tenéis, ¿eh? un pacto de migratorio eh, para todo lo que viene siendo todo esto. Dice las, nego las negociaciones que comenzarán en la siguiente fase entre febrero y julio de 2018, que ya han sido. Conducirán a un proyecto de pacto que será presentado por su aprobación en una conferencia intergubernamental hacia finales de 2018 y presidido en el 2017 por México y Suiza. Y el portavoz mexicano eh, hizo muchísimo hincapié en que todo esto se llevase a cabo. No tengo palabras. Esto es de la ONU, ¿eh? Este texto es de la ONU. No sé qué decir. No sé, chicos, yo ahora mismo me pinchan y no me sale sangre. Saludos, Albita, que estás por ahí. Bienvenida. Que luego me dice, no me saludas. ¿eh? Misterios del mundo. Saludos. ¿eh? Por cierto, os recomiendo su último vídeo. ¿eh? Quiero que lo veáis. Si podéis, echáis un ojito. Misterios del mundo. Pincháis en su nombre y os lleva a su canal. Pues bueno, chicos, esto de Naciones Unidas, eh, el señor Videgaray, eh, México presidiendo todo esto y que ahora México reciba migrantes es decir, ahora para el mes que viene se firma el día 11 día 11 curioso, ¿no? 11 ¿qué tienen los días 11? Eh, el día 11 se firma y se firma es decir, México asume por eso cuando vamos a ver a mí me da igual si sí, yo lo que veo es que eh, tanto unos como otros pues tenéis eh, una serie de, pues, bueno, de, de problemas porque están invadiendo suelo mexicano de la forma en que lo han hecho de malas formas se ha visto en la tele se ha visto en vídeos en información que me habéis enviado y yo veo que tenéis razón Yo ahí no puedo discutir nada porque lo peor que se puede hacer es cómo lo han hecho pero claro en los vídeos anteriores me acusáis de que miento. Pues no miento. Es decir, ahora os tenéis que comer con patatas todo lo que pase. Algunos dicen, bueno, sí, vamos a sublevarnos. Bueno, sí, tú vas en contra de la ley. Cuidado con eso, amigo. Mucho cuidado. A mí me da igual. O sea, yo, los problemas que tenemos aquí son de otra índole, muy parecidos, pero hay una, unas migraciones ocultas. ¿eh? Unas migraciones ocultas y no pasa nada, pero las tenemos aquí también. Pero... Esto es lo que tenéis, o sea, es que yo me quedo alucinando con todo lo que estáis pasando y que encima el gobierno que entre, da igual, o sea, es que esto, esto está pactado, ya es una hoja de ruta, es que esto ya estaba pactado, lo que sí es cierto es que cualquier persona que entre en México, si no entra con un visado de trabajo o no entra pues con una, no sé, una, una tipología especial de permiso, pues tiene que permanecer durante 90 días, que son tres meses. Estos señores entraron, algunos en octubre, que algunos ya se han deportado, ¿eh? cuidado, en México algunos ya los ha largado fuera. Otros están auspiciados por los derechos humanos, y Naciones Unidas está haciendo presión, más de lo que vosotros os pensáis. Naciones Unidas se ha pronunciado poco o nada en estos últimos tiempos, pero si han entrado este mes, este mes de, de noviembre, en el mes corriente, en el mes que estamos, tendrían que pasar 90 días para ser expulsados del país. Anda, gracias, Susana. Muchas gracias. Tenían que ser expulsados del país, ¿no? Antes de 90 días. Pero el día 11 firman este pacto en México. México firma esto en Marrakech, o sea, en Marruecos. España va, España también va a permitir esto. O sea, va, va a haber una migración masiva en todo el mundo impresionante. Esto es bueno y es malo. Cuidado, no todo es malo. Es bueno y es malo. Pero claro, habrá que revisar todo y cada uno de los casos reales. ¿Vale? No, yo, aquí dice eh, Cristian, dice, mira España, el próximo en pedir asilo político soy yo ayer, ¿eh? porque aquí ya me han dado muy fuerte. <risa> Ahora me voy a México, por favor, acójanme. Yo soy bueno, soy muy limpio y ordenado. ¿eh? Bromas aparte, hay un grave problema, hay un grave problema, porque esto es imparable. Esto puede ocasionar primaveras árabes. Primaveras árabes, en otros países. Hombre, Santi Bou, muchas gracias, muchas gracias, hombre. Hoy está Santi que se sale. Gracias Susana y gracias Santi, se os agradece. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto puede ocasionar problemas internos en los países, pero cuando un país es próspero, ¿vale? Cuando un país es próspero y realmente, realmente, el país tiene recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades de su población, pues, ¿qué más nos da que vengan cuatro migrantes o cincuenta? No nos importa. ¿Por qué? Porque estaría todo cubierto. Esto sería lo más correcto, ¿no? Sería lo mejor. Pero aquí han empezado a hacer en la casa por el tejado. Sí, empiezan a traernos emigrantes, gente que nos... nos nos van a tener que meter en todos los países sin haber arreglado nuestros problemas internos que además no tienen por qué sufrirlo si nos lo ponemos a ver objetivamente, no tiene por qué sufrirlo nadie. Nadie que venga del exterior. Es decir, nosotros tenemos una serie de problemas, nos los comemos, los arreglamos, nos apañamos con, nuestro, con nuestros gobiernos, obligamos a nuestros gobernantes a que hagan... Lo que deben de hacer, aquí paz y mañana gloria. Y mañana continuamos haciendo el tejado. Pero aquí lo primero es que, sin haber arreglado el tema social, nos los meten. Por favor, una de las cosas que quiero dejar muy claras, yo no pertenezco a ningún organismo comunista. Yo jamás he sido comunista, ni pienso a la izquierda, ni lo he hecho nunca, ni lo haré. Pero hay que pensar con sentido común veréis, el sentido común no tiene colores. Conozco gente que son muy de izquierdas sí, y son buena gente. Hay otros que son muy radicales. Conozco a gente de derechas que son buena gente y otros que son muy radicales. Hay de todo la viña del Señor. Yo lo que me baso es en la observación. Y la observación nos dice que tanto España, México, Argentina, Chile, Italia, cualquier país del mundo, en estos momentos hay una crisis globalizada. Hay una crisis de recursos, hay una crisis de comercio, hay una crisis de industrialización. Ha cerrado muchas empresas, muchas se fueron a China, se han ido ya de China muchas empresas. China, eh, por decirlo de alguna manera, ni tan siquiera se ha hecho cargo con empresas occidentales que han ido allí, las han dejado morir, ¿vale? Porque tampoco tienen grandes recursos ahora para dar frente a a todo lo que se nos viene encima. Todo lo que se nos viene encima es una crisis mundial, es una crisis mundial, muy gorda. Os diré más, forma de tenernos entretenidos, de esta manera, te meto gente, eh, habrán revueltas, habrán revueltas, habrán revueltas, y vosotros lo sabéis, habrán problemas, habrán eh, nacionalismos, eh, galopantes, populismos galopantes habrán mmm, personas aferradas al fanatismo y muchos me preguntéis, Rafa ¿y qué se puede hacer ante esto? calma, paciencia, señores calma, paciencia yo eh, estoy más que seguro que todos los países, incluyendo España incluyendo México, incluyendo Argentina incluyendo todos los países de Latinoamérica y del mundo han pasado por situaciones malas han pasado por unas situaciones muy malas. Yo creo que ahora es el mejor momento para darnos cuenta quién nos está gobernando. Todo esto eh, tiene una cadena, ¿vale? Y os voy a explicar de dónde viene toda esta cadena. Esta cadena no es ni más ni menos que de origen empresarial, sí, os voy a, os voy a explicar, empresarial y de fundaciones y de cosas muy paralelas, veréis. Cuando se tiene que alimentar a un refugiado, pues se le da un tipo de, de recursos, ¿vale? Pues ropa, se le da ropa, se le da esto, se le da lo otro, se le da comida, se le dan alimentos de primera necesidad. Y hay una empresa que es la comercializadora. Esa empresa comercializadora no es altruista, trabaja ganando dinero. Y normalmente son empresas comercializadoras que trabajan para Naciones Unidas, no, evidentemente, para ACNUR, Cruz Roja, la Fundación no sé qué, la Sociedad no sé cuántos, todas son supuestas, supuestas, no vamos a quitarle su mérito, son organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos y sin ánimo de lucro, sí, claro, pero los que facturan son otras empresas otras empresas. El lobby internacional se está montando ahí. En los derechos humanos, como la gente está de pena, pues bueno, vamos a eh, darles de comer. vale Eso está muy bien. Pero vamos a darles de comer, pero oye, cada uno eh, cojamos el arroz de nuestra casa y llevémoslo a un centro. No, estas empresas son las que se encargan de mover todos los activos pasivos, eh, todo esto. ¿Vale? Esto por un lado. Luego, por otro lado, tenemos las, eh, lo que vienen siendo las sin ánimo de lucro, fundaciones sin ánimo de lucro, pero que tienen sus empresas respectivas por detrás trabajando. Es decir, sin ánimo de lucro será la cabeza, pero el resto no. Con lo cual aquí, de esto come y bebe absolutamente todo el mundo. El Tito Soros. Te lo has dicho bien, José Santiago and company y el señor Soros pues ya ha ido ya ¿eh? Pedro Sánchez en un lado igual hasta en México vosotros ni lo habéis visto ¿eh? ya se ha reunido con, con López Obrador con, ¿eh? con Peña Nieto ¿no? ¿quién sabe? esto no lo sabemos, no lo podemos afirmar evidentemente eh, Evidentemente las ONGs tienen un trasfondo y sabéis que todo lo que se envía a una ONG no llega correctamente íntegro a su destino. ¿Por qué? Porque hay un impuesto, porque hay un no sé qué, porque hay el que lo transporta, porque hay el no sé cuántos, porque hay el no sé menos. Y cuando llega allí al pobre negrito de África, ¿eh? imagínate que tú envías una tonelada de arroz y al negrito le llega un puñado. El resto se ha perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es oro todo lo que reluce. Las ONGs, cuidado con las ONGs. La ONU nos hace comer y beber toda esta historia y nos lo mete con calzador y encima cuando ya estás atragantándote te mete un palo por la garganta. Las Naciones Unidas, si realmente cree que esto es de recibo, yo creo que lo que tendría que hacer es atacar a los gobernantes. Sí, porque vamos a ver, Vamos a ser realistas en España. Yo hablo de España porque es lo que más conozco. Hay gente durmiendo en la calle. Pero cuidado, que no son indigentes que se han echado al alcohol y sean drogadictos. No, no, amigos, no. Son personas que se han quedado sin casa porque el banco los ha expropiado. Se han quedado en la calle. La mujer y los hijos han tenido que repartir entre familiares y estas personas, incluso por dignidad y amor propio, se quedan en la calle. Iban a albergues, iban aquí, iban allá. Hace poco, hace en el 2012, conocí a un señor de Castellón. Un señor jubilado, con una paga, la mínima paga, porque este señor, pues bueno, había viajado, había tenido problemas, bueno, pero en fin, una persona. Y... Eh, por unas circunstancias, yo me puse a hablar con él hace. Pues ya, esto fue en el 2012, ¿eh? 2012, ¿eh? estamos a 2018. Este señor me comunica que era de Castellón, Castellón de la Plana, de aquí de, de la Comunidad Valenciana. Un señor muy amable, muy simpático, con cultura. Había sido empresario también, había hecho muchas cosas. Y bueno, lo expropian, los hijos no lo quieren, eh, él decía que eran las nueras, no los hijos, las nueras. Y este señor de la misma vergüenza se va de Castellón y eh, viene aquí a Jaén. Y bueno, estaría en un albergue, comería en un albergue y dormiría en un apartadito que el cura, uno de los curas de aquí, pues tenía. ...para que esta gente no durmiese en la calle... ...pero este señor estaba en la calle jubilado... ...no podía trabajar ya... pero no le van a coger... ...y este hombre decía que él quería trabajar... ...que se encontraba joven todavía y tal y cual... ...bueno pues al final me lo encontré hace... ...un año y medio, dos años en la calle... ...este señor y lo saludé... ...hombre cómo le va... ...el hombre no, no caía... ¿no? ...no sabía quién era y le conté... ...en tal sitio, tal otro... ...y me dijo, ah sí, es verdad, es usted... ¿Y cómo le va? Digo, pues bien, bien. ¿Y usted cómo le va? Ya ha solucionado su vida, tal. Recuerdo que de aquellas al hombre yo le di dinero. Yo le di 20 euros. Yo sé que no le iba a solucionar nada, pero es lo que yo llevaba encima en ese momento. Aquel hombre súper agradecido, pues bueno, acaba el tiempo, como he dicho, lo vi y me dijo que eh, por iniciativa de muchas personas, de vecinos, vecinos del cura, pues eh, él se había ido a vivir a un, a, un, a un departamento, un apartamento, un piso, con dos o tres personas más con su misma condición, gente seria, gente tal, y que entre el, el cura, no la iglesia, cuidado, no la iglesia, ¿eh? el cura, el cura, ¿eh? el cura. Y algunos vecinos, pues cada uno aportaba un poquito y los ayudaban a pagar el. A pagar el alquiler. Bueno, eso es humanitario, ¿no? Eso es humanitario, ¿no? Bueno, vamos a extrapolarlo todo esto. Pues bueno, si hemos solucionado este problema con este señor y hemos eh, solucionado pues otros problemas, la ONU tiene que darse cuenta de todas las aberraciones que están haciendo nuestros países con nosotros mismos. ¿Sí? Ahora mismo nos quieren meter aquí, ya nos han metido inmigrantes por un tubo, que está bien, oye, que está bien, pero oye, primero eh, arreglemos nuestro país. Esto no es ningún discurso racista. Ni mucho menos, yo no tengo problemas en que vengan aquí, pero caramba, que arreglen nuestros países. Y que luego no vayan por detrás haciendo pactos, porque parece ser que los gobiernos, da ¿no? igual que sea el de México, el de España o el de Suiza, me importa un pimiento. Todos hablan dentro de un eh, lenguaje que solo entienden entre ellos. Y en realidad nosotros no estamos entendiendo. Uy, no estamos entendiendo y no solo que no estamos entendiendo, sino que en realidad no nos escuchan. De ahí estriba el problema, amigo, ahí estriba el problema. Entonces, dicho todo esto, no me quiero extender mucho más, que llevo ya 27 minutos, lo vamos a dejar eh, de momento aquí y yo lo que quiero es que, por favor, antes, antes de alzar la voz, antes de, de hacer nada, por favor, pensar las cosas dos veces porque eh, se tiene que agotar por completo el diálogo y siempre recurrir al diálogo. No nos podemos enardecer como gorilas en celo y salir a comernos a la gente, porque eso primero nos hará daño a nosotros y luego a nuestros familiares. Guardemos nuestras casas, como se suele decir, ¿eh? y sepamos de una forma inteligente cómo debemos de actuar en todo momento. México ahora mismo no puede hacer nada, España tampoco. Estáis en el mismo problema que estamos nosotros, pero Argentina también francia y alemania también y ahora alemania lo están utilizando que aquí se utilizará como discurso político y además nacionalistas y populistas eso es bueno es malo ni es bueno ni es malo pero yo creo que en vez de utilizar el discurso populista de la migración o de los inmigrantes se debe utilizar el discurso de arreglen sus países señores gobernantes cuando he hablado con alguno de vosotros a través de Facebook, a través de correos electrónicos, me aseguráis que el señor que va a entrar ahora en México es mejor presidente que el anterior. Yo lo dudo, lo dudo, porque este proceso de la ONU ya está iniciado y México lo ha presidido y en Puerto Vallarta el señor este, el, el, el señor este que no me acuerdo cómo se llama ahora, eh, Videgaray, señor Videgaray, dando golpetazos encima de la mesa y diciendo que se pierde una oportunidad de trabajar juntos en favor de un fenómeno que nos atañe a todos. Señor Videgaray, mexicano, México, país fundador de la ONU. ¿Y ahora qué va a hacer el gobierno entrante? ¿Qué va a hacer?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 México, Puerto Vallarta, y ahora tenéis esto, claro, como son 90 días legales los que pueden estar ahí los migrantes estos, como el pacto se firma el mes que viene, os los vais a comer, que os los vais a comer, que aunque no queráis, que si esto ocurre en España, que nos los comemos también, señores, cuando yo empecé a hablar de esto de, de México, aquí, aquí, en este país, a nadie le ha importado un pimiento. ¿Sabéis la verdad? A nadie le ha importado un pimiento. A nadie, a ningún divulgador de YouTube, que somos los medios más independientes. Callados como hurones. Pero ahora viene lo gordo, que el día 11, Pedro Sánchez, sí, sí, alarmaros españoles, el día 11, Pedro Sánchez estará en Marrakech tomándose un té con menta con Hassan este segundo, el Mohamed VI, firmando este pacto. Que sí, que nos hemos quejado, que nos han metido el barco Libertad este, que estaba por ahí deambulando detrás lo paca, venga, venga, el barco fue para allí, lo rescató y los trajeron al puerto de Valencia. Y hubo gente que se quejó y dijo, hombre, a mí no me parece mal que estas criaturas, primero hay que conservar la vida humana y que no se ahoguen. Pues claro, evidente, no. Seamos humanos, no seamos mala gente. ¿eh? Seamos humanos. El valor humano, recordarlo, siempre por encima de todo. Pero ¿ahora qué hacemos? Y parece que hablar de esto acompleja a la gente. Acompleja a la gente. Y no hay que acomplejarse, tú puedes decir libremente lo que tú crees, pero claro, ¿en qué nivel estás tú? ¿Sabes cuánto nivel de pobreza también hay en España? ¿Sabes la gente que hay en la calle? ¿Sabes? En Portugal también, también firma Portugal esto, ¿eh? también se come a los... a los, ¿eh? Y no es mejor que los países presionen a los países de origen de, de estos migrantes para que se arreglen y si no los quitas de ahí... Y pones a alguien en condiciones. Que lo deja al pueblo. Pero no con este si sistema electoral ni político, que no vale para nada, lo estáis viendo. Ahora sale, tú fíjate, fíjate, ahora son las las elecciones autonómicas en la comunidad autónoma. Eso no entiendo tampoco para qué sirven las comunidades autónomas en España, pero bueno. Ahora vienen la, las elecciones en, aquí en Andalucía. Y manda narices que abres un vídeo de YouTube y te sale. Susana Díaz, el otro de Ciudadanos, el otro del Vox, el otro de... Peroiros paseo, señores. Pero ojo, no he visto a nadie que diga vamos a arreglar esto, vamos a arreglar lo otro, vamos a hacer tal, aquello que está mal lo vamos a solucionar, vamos a quitar esta partida presupuestaria en cosas que no valen para nada. ¿Sabéis la, la de millones que se gastan? pero aquí en Andalucía, que no valen pana ¿eh? Y lo tienen ahí, y en vez de quitarlo y utilizarlo para cosas reales, reales, reales de necesidad, no lo utilizan. Y salen aquí en estos puñeteros vídeos de Internet, de aquí de YouTube, diciendo, señor fulano, es usted un sinvergüenza, señor fulano, pero tú te crees el de Ciudadanos, hablando del presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero si tú vas a las elecciones de aquí, ¿a ti qué te importa Cataluña, tío? Habla de las soluciones de Andalucía. Que aquí en Andalucía, esto es muy grave, si tú no eres del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, de Andalucía, si no estás afiliado, no tienes trabajo. La gente se tiene que ir fuera. Ahora, si eres del partido, eres compañero. ¿eh? Esto es Gloria Marea, ¿eh? Gloria bendita. Eres del partido. Esto funciona en España, sí. Y esto hay que denunciarlo. Y este señor que es del Partido Socialista nos va a meter en un hoyo. Espérate, que Rajoy nos metió en un hoyo grande. Pero es que este nos va a meter en otro más grande. Bueno, y si confiamos la política, bajo mi punto de vista, en Podemos, apaga y vámonos. ¿Eh? No hace falta que conviertan esto en otra Venezuela. Ya es una Venezuela andalucía. ¿Eh? Aquí cada uno campa a sus anchas. Por eso, queridos amigos de México, lo que queda es la resignación. Y si no, decirle a vuestros gobernantes cómo tienen que hacer las cosas. Porque hasta la fecha... Nadie lo ha hecho. Nadie ha dicho, oiga. Y aquí en España tampoco. En Francia sí hay disturbios, ¿eh? Y están calladitos. Calladitos. No dicen nada. Esto es un grave problema. Vemos aquí como nuevamente, y parece que yo soy conspiranoico. Yo no soy conspiranoico. Yo detesto la conspiración. No me gusta porque la conspiración es algo ficticio. Y hablamos de casos reales. Analizamos los casos reales aquí en España, en Europa y en América. Estados Unidos en todo este berenjenal ha sido pues, inteligente, señor Trump ha sido inteligente dice que me vais a meter en mi país que yo no firmo y Estados Unidos va por su cuenta evidentemente tiene que salvaguardar sus fronteras pero salvamos, salvamos nuestras fronteras también nosotros no lo sé yo creo que no. Esto no es un llamamiento a, a la insurrección, no. Es un llamamiento a que muchos os quejáis en México. Y habéis tenido a, a Luis Videgaray, ¿eh? que ha salido ahí dándose golpes en el pecho como los gorilas, y ahora os lo estáis tragando. Y muchos de vosotros no lo sabéis, ¿verdad? Pues el resto del mundo sí. ¿Veis cómo hay informaciones de México que... Mientras os ponen fútbol, la novelita y el programa, este, el show, este, de, no me acuerdo cómo se llama. ¿Se os pasa todo por delante? Aquí también lo hacen, ¿eh? No te pienses, amigo de México, que eres el único desafortunado. No, aquí también pasa. Pero fíjate, sabemos más. Puerto Vallarta, México. México presidiendo todo esto. Y ahora viene lo mejor. Día 11. A ver si tengo un boli. Por aquí, mira, tengo un bolígrafo. ¿Queréis que le lleve el bolígrafo? No hay más verdad que la que hay. Y el que no quiere ver la realidad es porque no quiere verla. Pero esta es la realidad. En fin. Por eso creo yo, amigos, que mmm, no penséis que fuera de España, cualquier país que nos veáis, de, de, que me veáis desde fuera de España, sois muy diferentes. No, no. Y todo esto de la caravana eh, le queda muy poquito, muy poquito, eh, y os lo digo, y aviso a navegantes. Y por eso la Unión Europea está empezando a, a dar zascas, ¿eh? a dar golpes, ¿eh? a dar clash, cortes, cortes, cortes. Censura la información. Cuidado con esto. En España, lo que estáis sufriendo en México, nos queda un mes. Espérate que ahora viene navidades. Ahora viene navidades y nos van a meter así, como una balsa de aceite, todos estos problemas que están pasando en México... Y como vamos a estar en Navidad comiendo polvorones, turrón y jamoncito del bueno y con las uvas y el cava y el champán y todo esto, no nos vamos a dar cuenta. Pero esto va a ocurrir pronto. Y ojo, que ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Está ocurriendo, amigo. Así que agarraos que vienen curvas. Porque... el Ahora se, se, se vienen las, las elecciones andaluzas, de la autonomía andaluza, y ya lo veremos. Porque como aquí vuelva a salir el partido dictatorial del socialismo, que lleva 40 años, aquí hay andaluces de mi edad que no recuerdan que aquí haya gobernado otra gente. Se quejaban de Franco que gobernó. A golpe de, de pistola. Y ahora estos gobiernan a golpe de carnet. Yo he visto como ferias de cetrería... ¿Y puedo dar nombres y no los voy a dar? Yo soy cetrero, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora mismo no tengo pájaros, ¿no? Pero yo he tenido águilas, he adiestrado águilas, he ido a colegios para que los niños vean las águilas, he hecho espectáculos con águilas soy adiestrador de aves de presa yo he visto como una feria medieval se la han dado al del peso de, de turno ¿Eh? este stand es para ti y además ese señor y señora que no era un stand de su pueblo era de otro pueblo pero estaban ahí y han cobrado dinerito y yo encima he tenido que trabajar para ellos trabajé para ellos en su día ...y todavía estoy esperando cobrar... ¿Mm? ...caciquismo... ...bueno chicos... ...vergonzoso... ...así que amigos de México... ...no os desaniméis... ...fuerza México... ...fuerza a todo el mundo... ...y que la ONU... ...tenga compasión... ...vale... ...ya está, no puedo decir otra cosa... Chicos, muchas gracias y buenas noches. En un principio que descanséis, que seáis buenos, espero que el sonido pues haya mejorado un poquito y que, bueno, gracias a los que habéis hecho un donativo, se os agradece y no sé, ya por mi parte creo que lo hemos dicho todo. Y saludos a este señor, señor Videgaray, saludos. ¿eh? Ha hecho esto una gran labor, dándose golpes en el pecho. Y ahora México con un problema económico. Ya veremos cómo sale. Esperemos que el gobierno que entre, amigos. Eh, en fin, no sé qué decir. Todo esto me deja alucinando. Señores. Buenas noches. Hasta luego.